Hola, mi nombre es Ramón Zárate, estoy a punto de revelarte un sistema todo en uno para que generes cantidades masivas de clientes todos los días en piloto automático a través de internet. Si tú eres un profesional independiente, abogado, conferencista, vendedor, pintor, estilista, contador, parte de la industria de las redes de mercadeo, Definitivamente necesitas clientes todos los días si quieres sobrevivir en el mercado global. ¿Sabes algo? Estamos en el siglo XXI y es importante que aprendas a utilizar las herramientas del siglo XXI si realmente quieres llevar tu negocio a un mercado masivo. Hemos preparado para ti la guía de publicidad en cuatro pasos como apoyo cuando realices publicidad en Facebook y queremos regalártelo cuando publiques en tu fanpage seguir estos cuatro pasos te facilitará la publicación además podrás observar un vídeo donde te vamos a presentar las herramientas exactas y precisas para que tú puedas crear tu propio sistema de prospección automático a través de internet así que si esto suena interesante para ti quieres recibir totalmente gratis la guía de publicidad de cuatro pasos y además acceder a este video donde vas a aprender a generar clientes todos los días en cantidades masivas para tu negocio, lo que tienes que hacer es algo muy sencillo, haz clic abajo de este video, escribe tu correo y te veo muy pronto.